Hola, mi nombre es Adolfo Cobo, profesor junto con Olga Conde, del curso Presentaciones Eficaces. Ella ya te ha introducido el curso. Yo voy a hablar ahora de cómo está organizado, cómo vamos a trabajar durante estas semanas que tenemos por delante. Si después de este vídeo te queda alguna duda, no te preocupes, puedes contactar con nosotros o con el resto de compañeros a través de la plataforma, usando los foros o la sección de preguntas y respuestas. Voy a empezar por algo básico, y es ¿cuánto dura el curso? Bueno, pues dura ocho semanas.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 para hablar de lo mismo a la vez pero aparte de esto puedes acceder cuando quieras, el curso no tiene horarios puedes acceder desde donde quieras a la hora que quieras pero siempre respetando ese plazo de que vamos a trabajar con un módulo cada semana cada módulo va a incluir al menos una actividad de evaluación obligatoria esto es importante porque cuando finalice el curso la plataforma te va a entregar automáticamente un certificado de participación, pero ojo solo si has superado el 75% de las actividades de evaluación obligatorias. Si te interesa obtener este diploma, recuerda que hay que hacer esas, estas actividades en plazo de cada módulo, cada semana. Bueno, ¿qué material hay en cada módulo? Bueno, pues primero unos vídeos de los profesores explicando ese material, lo que toque cada semana. También habrá unos apuntes en formato PDF que elaboran un poco más lo que se cuenta en los vídeos. Y también te vas a encontrar enlaces, material adicional para aprender más. Pero lo más importante son las actividades de evaluación, que son de dos tipos. El primer tipo es un cuestionario tipo test, un test de evaluación con preguntas y luego varias respuestas y tienes que elegir la correcta. Estos test de evaluación podrás Repetirlos muchas veces, intentarlo varias veces, pero al final tienes que acertar con las preguntas, con, perdón, con las respuestas correctas si quieres que se consideren superados. Mucho más interesantes son el segundo tipo de tareas, las tareas que llamamos de evaluación entre pares o P2P, peer-to-peer. -peer. En este caso tienes que hacer algo, pues realizar una diapositiva, opinar sobre algo sobre una presentación, por ejemplo, tienes que hacer algo, y eso plasmarlo en un pequeño texto. Ese texto se entrega a la plataforma, y es la entrega de la tarea P2P, peer-to-peer. -peer. Bueno, pero ahí no acaba la tarea. Si quieres que se dé por completada, por superada, además hay una segunda fase en la que tienes que evaluar el trabajo de tus compañeros. Es decir, no solo entregar la tarea, sino evaluar el trabajo de varios de tus compañeros. Serán pues dos, tres o cuatro compañeros. Eso depende en cada caso comprenderás que el utilizar tareas P2P está motivado porque en un curso como estos, que puede tener miles de estudiantes, los profesores no pueden corregir los trabajos de todos. Sin embargo, es una forma de aprender muy interesante. Evaluando a los demás se aprende mucho más que escuchando a los profesores, eso te lo aseguro. Así que es un tipo de, de evaluación en la que en realidad se aprende mucho. Bueno, y queremos pedirte algo desde ya mismo, y es que el esfuerzo que seguro que vas a dedicar a hacer la tarea lo dediques también a evaluar a tus compañeros. Una queja habitual en anteriores ediciones de este curso es que algunas evaluaciones pues, no tenían criterio, eran muy parcas, no se justificaba por qué se opinaba así. El estudiante se encontraba una evaluación del tipo, muy bien, buen trabajo, o está mal, y ya está. Bueno, pues así se aprende muy poco. Yo te pediría que dediques un esfuerzo que nosotros te vamos a enseñar a evaluar en qué debes fijarte y cómo se evalúa. Bueno, pues dedicar un esfuerzo, como decía, a evaluar pues, con, con un criterio claro y explicar a tu compañero, ayudarle a aprender. En fin, que evalúes como te gustaría que te evalúen a ti. Bien, estas tareas son obligatorias si quieres obtener el certificado de participación, por lo tanto, es importante saber el plazo para entregarlas. Bueno, pues te lo voy a explicar. El plazo para entregar las tareas de cada módulo empieza cada viernes por la mañana y finaliza dos miércoles después. Por lo tanto, los módulos están en realidad solapados, es decir, hay 13 días para realizar las tareas de cada módulo, aunque cada módulo empieza cada semana. Para las tareas P2P, que tienen una fase adicional de evaluación de tus compañeros, pues habrá unos días más para realizar esa evaluación. Pero atención, que si te interesa el certificado de participación, estos plazos no se pueden alargar. No lo permite técnicamente la plataforma. Aunque los profesores quisiéramos, no podemos extender el plazo. Así que hay que entregarlo en los plazos estipulados. Bueno, pues además de estas actividades obligatorias o de evaluación, habrá otras más informales utilizando los foros en los que te pediremos pues, opinar sobre algo, hacer algún comentario, contar tu experiencia con las presentaciones y, en fin, comentar también lo que pongan vuestros compañeros de forma totalmente informal y opcional. Bueno, con lo que estoy contando seguro que piensas, madre mía, pero ¿cuánto esfuerzo es necesario para seguir este curso? Bueno, pues no te preocupes, nosotros hemos calculado el esfuerzo en aproximadamente... Dos a dos horas y media cada semana, a veces menos. La verdad es que hay actividades que se realizan en unos pocos minutos. Pero ese es el esfuerzo, la dedicación necesaria que hemos calculado para superar este curso. Si puedes sacar dos horas cada semana para dedicar al curso, que será ver los vídeos de los profesores que duran entre 30 y 60 minutos y realizar las tareas, pues no habrá ningún problema para superarle. ¿Qué ocurre si tienes algún tipo de duda? ¿De ¿Quieres poner un comentario o plantear una pregunta? Bueno, pues tenemos varias herramientas en la plataforma para conseguirlo. La primera herramienta son los foros. En los foros puedes poner mensajes, habrá varias categorías, una categoría general para lo que quieras y también categorías específicas para cada actividad. O para trabajar en cada módulo. Un problema típico es que está todo desorganizado y hecho un lío y hay mensajes de todo tipo en todas las categorías del foro. A nosotros nos gustaría que cuando vayas a poner un mensaje te fijes en las categorías disponibles e intentes ponerlo en la más adecuada para que no sea todo un lío. Bueno, pero aparte de los foros, también tenemos otra herramienta que es la de preguntas y respuestas. En este caso es muy fácil, tú pones una pregunta y alguien te responde, nosotros los profesores o algún compañero. En este caso lo que te pedimos es que mires antes si esa pregunta ya la ha planteado alguien, porque igual ya tiene una respuesta y no es necesario llenar esta sección de preguntas y respuestas con preguntas repetidas múltiples veces. Bueno, nosotros queremos fomentar la utilización de estas herramientas sociales, porque sin la participación y la ayuda entre todos vosotros, pues un curso de este tipo no sería posible. Bueno, pues además, la plataforma va a premiar tu participación. Si te fijas en los mensajes de los foros, abajo a la izquierda de cada mensaje, tienes una opción para votar. Puedes votar positiva o negativamente, es decir, opinar que ese mensaje te ha parecido interesante o que esa pregunta es interesante, o justo lo contrario. Bueno, pues cada vez que lo hagas, la plataforma va a ir acumulando puntos. Lo que ella llama el karma. Puntos que demuestran de alguna forma tu involucración con el curso. Y también puedes conseguir medallas. Medallas pues por ser un buen compañero porque queda claro que ayudas a los demás y contestas a preguntas. O medallas también por plantear preguntas interesantes. Bueno, desgraciadamente no podemos canjearte estos puntos o las medallas por dinero en metálico. Pero va a quedar reflejado así tu interés en participar en el curso y tu interés en aprender y en ayudar a los demás. Y por último, ¿qué ocurre si hay un problema técnico o tienes una duda de cómo se entrega una tarea, cómo se pone un mensaje en los foros, cómo se maneja la plataforma? Bueno, tienes que pensar que nosotros los profesores somos meros usuarios de la plataforma, como tú, igual. La única diferencia es que nosotros podemos crear el material, pero en todo lo demás somos iguales, es decir, no podemos modificar la plataforma o resolver problemas técnicos. Para ello, lo mejor es que accedas al menú de soporte, que está arriba a la derecha, en la página web... Y pinchando allí puedes tener acceso a multitud de preguntas y respuestas que resuelven la mayoría de los problemas y que explican cómo se maneja la plataforma. Y también hay un formulario con el que te puedes poner en contacto con el personal de soporte de Miriada X, que seguro que ellos te van a resolver las dudas rápidamente. Bueno, yo no cuento nada más. Si tienes cualquier otra duda ya sabes que puedes usar los foros o la sección de preguntas y respuestas o la de soporte. Por mi parte nada más entonces, nos vemos en el próximo módulo.